Ah, oh, ya me están esperando. Ahí neta. La gente me pregunta. What? Brandi, Brandy, ¿dónde está Brandy? ¿Cómo está? Siempre estoy. Estamos a 8 grados hermoso. No hay nada de viento, estoy con un busito y hay cero viento. Estoy con un busito nomás, jogging, cafecito, no puede faltar. Vine al laguito. ¿Te acordás del laguito? Sigue sí, congelado. Voy a ver si puedo hacer una toma que quería hacer hace mucho. Puse el time lapse con el contador. Lo que hace es girar a veces, por eso suena. Parece la larva que ponían nuestras abuelas para el, la cocina. Vamos a ver cómo queda. está haciendo un time -lapse con eso. No hay muchas nubes, eso es lo único. No hay mucho movimiento, pero vamos a ver cómo queda. Hice una reubicación de la cámara, la dejo acá. Para que sepas en qué consiste esta maquinita para abajo. Queda vueltas automáticamente la velocidad que tiene hecho el timelapse. Entonces va dando vuelta, va girando así. Lo loco es que uno piensa que manejé, no sé, media hora como mínimo para encontrar este paisaje, pero no. Esto está a dos cuadras de mi casa. Y así hay en toda la ciudad. Todo el montón, de repente hay un laguito así. Y.. Está increíble, son las 3 de la tarde. Vamos a estar nuestra amiga Jennifer. Welcome it. Welcome to Smurton I'm going to have a coffee please Okay Yeah. I'll see you at the window, thank, thank you. you Hmm no, stop. ¿Qué diferencia cuando está. ¿Qué What difference when Jennifer is <laughs> here? Hey, how's it going? You good, and you? Pretty great Thank you, okay. bye ya es eh, mañana ya es martes hoy recibí la aplicación de buscadores de aurora boreal que puede ser que en la noche haya bastante actividad hoy sí más o menos de 10 a 12 de la noche me voy a ir a como, a como media hora de casa hoy sí me va a llevar un matecito para estar más calentito más tranquilo y un poco más de tiempo para ver si se puede ver así que va a ser la segunda misión pero el video de la aurora boreal lo voy a editar y lo voy a pasar el sábado a la mañana. Brandy tiene el día libre hoy, así que vamos a aprovechar y vamos a dar una vuelta con ella. Hey guys. Haciendo cosas hoy. ¿Qué estamos haciendo? Super. Calzones para el hijo. <risa> Dolorama. ¿Nunca fuiste a, a Argentina? Todos por dos pesos, no hay. Había, se llamaba todo por dos pesos. Bueno, yo nunca no fui ni en Buenos Aires ni en Terroza. Oh, ¿quieres ir al la shop latino? No, ¿Cómo? ¿cómo comprar tapa de empanada para la carne? Es sí, verdad, es verdad. Pero tenemos que comprar cebolla. Todas las empanadas llevan cebolla, ¿verdad, gente? Dile. batata ese está bueno, me acuerdo. Está buenísimo, como viaje, ¿no? Así claro, de. Tienes sí, tus cosas y tú. si sí. a Una de las cosas que también voy a ir haciendo en el canal aprovechando que viajé bastante en los cruceros así que voy a ir mostrándote videos o fotos y contándote historias eh, de los lugares donde estuve también voy a seguir con las notas y los reportajes y las historias de latinos acá en Edmonton. Pero bueno, una vez que se abra todo y vamos a recuperar un poquito más la normalidad, ya me voy a juntar con algunos más. Y también de paso te recomiendo, hacer clic en la campanita, porque como todavía estoy reacomodando qué día estoy subiendo videos, para que sepas, es gratis, no se te cobra nada, solamente hacer ¿viste la campanita que está acá abajo? Acá, no sé dónde está. En uno de los lados está la campanita hace clic ahí y cada vez que subo un video ya te va a llegar la notificación para que sepas que puedas ver mis videos directamente. Gracias, acá terminado con el vlog, mi nombre es Chelo, Avanti antes y Avanti siempre. Nos vemos.